Ahora vamos a hablar con Paula Walder, que justamente es secretaria de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el área de cambio cultural, y eh, tuvo justamente un lugar muy protagónico en este foro eh, a la hora de. ...ser parte de un panel en donde eran mujeres CEO y relacionadas sobre todo al mundo corporativo. Mundo corporativo que para mi criterio tiene un espacio sumamente emblemático a la hora que está viviendo las agendas... ...con el tema de la equidad salarial, la equidad de género y comenzar a darle lugares voz a las mujeres. Hola Paula, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saludan Tercer Tiempo de Comedios y Sofía Dre, ¿cómo estás? Buenas tardes Sara, muy bien, muchas gracias por la invitación... Y hace rato que no nos vemos, pero Exacto. siempre en función de este tema, la vez pasada con una iniciativa de mujeres del barrio 31, de y ahora con gracias, gracias, ¿eh? No, gracias por no, no, no, no. Sé el laburo que haces dentro del gobierno Y me parece interesante Hay veces que se hace en silencio Y no está bueno Porque está bueno también contar Otras voces que hay veces eh, Se hacen en el estado en silencio Y que tienen que tener protagonistas Porque también es una manera de replicar Y eh, sé el laburo que hiciste ahí en el gobierno eh, Perdón, en el barrio 31 Poniéndole cuerpo Así que Bienvenida acá a Tercer Tiempo eh, no eh, en este foro la verdad que fue interesante Había algunas mujeres que conozco Estaba Silvia Tenacina Desde el área, Tenacina, desde el área de Santander Otras voces también eh, La pregunta del millón es ¿Crees que falta mucho? ¿Bastante? ¿Se hizo un camino? ¿Se está haciendo un camino con respecto a lo que tiene que ver Con la equidad de género en los lugares laborales? Sin duda creo que Se ha <coughs> hecho mucho y que ya se ven resultados, te diría, eh, de los últimos cinco años. Eso eso me sorprendió al el panel, como para ser muy concreta. Mira. Por supuesto, falta todavía, ¿no? Sí. Pero, mira, hay algo que a mí me sorprendió mucho en el panel, ¿no? Porque yo ya estoy, digamos, siempre me interesó la agenda eh, esta de, de las mujeres en las lugares. pero desde el 2018, a partir de que me tocó eh, coordinar un programa para mujeres y el gobierno de la ciudad, empezar a prestarle mucha atención y a mirar indicadores, ¿no? Y en ese momento en el gobierno de la ciudad teníamos una pirámide de toma de decisión desigual, como le pasaba al sector privado en Argentina y en el mundo, sí. y a todos los países, ¿no? Eh, y, de ese, y yo me quedé con esa idea de pirámide, me quedé con la idea de que en el gobierno de la ciudad y en el privado estamos más o menos en el mismo, en el mismo lugar, y, y, y cerrar pues ya, yo creo que de las manifestaciones fuertes también, eh, ...de las mujeres en la calle... ...y que tomaron quizás una visibilidad... ...a partir de la violencia de género... ...pero nos hicieron tomar a todas conciencia... varones y mujeres de las desigualdades... ...que tenemos uh -huh. hoy... ...de alguna manera... ...todos nos movilizamos hacia, hacia mirar el tema... ...y, y mover las agendas... Eh, ...la pandemia también expuso... ...mucho, ¿no? ...esta desigualdad, como las tareas, los cuidados... ...recaían eh, mucho más sobre las mujeres... ...los chicos en la casa y todo eso... ...y creo que también le dio visibilidad... Y me sorprendí con el panel del otro día porque me tocó moderar a cuatro mujeres que no conocía y que disfruté muchísimo el panel y lindísimas historias y testimonios. Y iba a nombrar a las empresas. Con las cuatro, eh, Ana Cohen estaba por eh, la financiera Cohen, Carmen Diberri por el JP Morgan, Mariana Petrina por L'Oreal y Silvia, que lo mencionaste vos, Santiña, uh -huh. eh, por Santander. Sí. En las cuatro organizaciones, ellas comentaban con orgullo que en esto de la agenda ya habían logrado la equidad de género en la conducción de esas organizaciones grandes, ¿no? Loreal Argentina, de la Sanders, Y yo, la verdad, que hice estallar en una pausa de auditorio con cada una de ellas, porque no me parece normal ni obvio, y les pregunté a todas: ¿y desde cuándo? Porque esto hace cinco años no era sí. Y todas dijeron: No, hace tres años ahora hace dos años y me pareció como de mucho aliento no eh, nos falta muchísimo pero bueno las grandes corporaciones se ve que están yendo a este ritmo y, y que la pandemia algo habrá hecho y, y vamos vamos a continuar me alentó mucho eh, escuchándote bueno dos de ellas las conozco mucho personalmente hemos laburado Estamos hablando de Tenacina y Petrina Petrina es de L'Oreal Empezó este, siendo muy joven en la compañía Y generaron grandes cambios Y en este sentido, tomando esta parte No porque sea joven, sino porque me parece que es interesante Pues también sos una mujer joven Las nuevas generaciones han levantado esta, esta agenda Desde un lugar que me da la impresión a mí Que es un lugar más horizontal Posiblemente las generaciones posteriores a vos este, eh, tenían una mirada de los liderazgos con ciertos sesgos, a lo mejor micros machismos que repetíamos. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor vinimos transitando eh, esa cultura. Y yo veo que las nuevas generaciones tienen miradas más horizontales, son más sensibles a la economía, al uso del tiempo, a econo esto que le llaman ¿no? la economía del tiempo, al uso del tiempo, a la empatía con otras mujeres que vienen ocupando espacios eh, de poder, alzan la voz de compañeras. ¿Vos lo ves esto o crees que no tiene mucho que ver con temas de generaciones? Lo veo absolutamente y coincido uh -huh. con vos en que la nueva generación, tanto de varones como mujeres, es colaborativa. Sí. Los jóvenes. Totalmente. Quizás eh, por tener todos, de alguna manera, acceso a la información y una escala de mundial, más como que las fronteras no existen. Claro. Y en ese sentido, creo que, que hay algo que tiene que ver con, con época. Pero creo que la energía femenina también hace, la energía que la podemos tener varones y mujeres, ¿no? Esto de Jin, mujer, varón, ¿no? Me parece que hace también la energía femenina a destacar, en sí. empatía, en concentración. Y cuando las redes, digamos, potencian con estas características, eh, logran avances como muy, muy importantes. Eh, yo soy una fanática de las redes, porque además, por fuera de esta agenda de género, eh, me toca estar a cargo de la Secretaría de Reformación Cultural, del gobierno de la ciudad, uh -huh. de muchos creamos. Eh, y, el, y, y, y nuestra capacidad era transformar la cultura interna de gobierno para, de la mano también de las batallas necesarias, a transformar cultura ciudadana. Y eso, la única manera de hacerlo es con redes. ¿no? Entonces. Eh, Creamos redes de todo tipo, que son las que nos dieron en la pandemia la posibilidad de reaccionar rápido. Creamos Estamos hablando, de... perdón Paula, que te interrumpa, porque la gente asocia eh, rápidamente redes con el tema de Internet, y vos estás hablando de la trama humana. Esto, trama el de, humana. Se, eh, el fin de semana escribí sobre eso, eh, y, y que, que realmente nos salva, no nos, nos acompaña. Nos, ah. eh, eh, me me voy que, un poquito, Perdón me voy que un poquito te haya día, interrumpido. Pero, sí, pero para... Para ponerle eh, imagen, yo creo que la respuesta del gobierno de la ciudad en pandemia, por supuesto que tuvo que ver con un ministro de salud ¿no? que, que, que supo anticipar, comunicar muy bien Fernán Quiroz y, y con la conducción de nuestro jefe de gobierno, la radio, Muriel Pero creo que. Dos cosas nos facilitaron muchísimo poder reaccionar ¿no? en, en, con la empatía, la velocidad y la flexibilidad que se necesitaba en la organización. Una era que habíamos invertido mucho en tecnología y estábamos preparados. El boti no aparece de un día para el otro. Claro. Un, por ejemplo, y todos los servidores públicos que se en su casa o que salieron a la calle a ponerse el teléfono tenían buena conectividad en su casa. Eso también tenía que ver con un sistema de gobierno de conectividad que se había desarrollado pero sobre todo con estas redes de trama humana que vos decís. teníamos redes empresariales, redes de líderes, redes de capital humano, redes de embajadores de la cultura, redes de todo lo que se te ocurra, ¿no? Redes de compra. Y eso hizo que, en lo transversal, cuando cuando la crisis apremia, todos tenemos que ser rápido, reconvertirnos, ¿no? Y, y pudimos... y redes de mujeres. Ahí surge, ya teníamos las redes de mujeres líderes, pero eran más de mandos medios, y surge una experiencia muy interesante, Sonia Cuña la comenta en su libro del año pasado, ¿no? de que en pandemia las mujeres de alto mando, las ministras, las secretarias y subsecretarias, eh, empezamos a ver cómo, aquí éramos pocas, porque la pirámide, eh, digamos, estábamos en el 30%, a la hora de las crisis en general, las, las mesas, la toma de decisión se cierran unos grupos porque no puedes debatir mucho, ¿no? Entonces nuestro gabinete, que estaba acostumbrado a tener 30 voces, de repente tomaban decisiones todos los días de a cinco y estos cinco eran hombres a veces no hasta que nos dimos cuenta de decir che nos estamos y aparte porque algunas mujeres naturalmente les tocaba o, o terminaban como retrocediendo y tener que hacerse cargo de la casa, los hijos o lo que fuera. Eh, esto nos llamó la atención muy rápido. Me acuerdo que hicimos un zoom, un zoom con vino, porque bueno juntar más hasta que Íbamos a, nosotros sí teníamos este, en la tarea del servicio público y estábamos en la calle, pero esta noche nos queríamos juntar las mujeres del gabinete a hablar y lo hicimos por Zoom con Nino. Y ahí surge esta necesidad de tenemos que tener más presencia eh, y fuimos a hablar con Horacio y, y fue una conversación primero de las mujeres del gabinete y después de todas las mujeres subsecretarias. Y ahí se creó una red como de 50 a 60 mujeres que en pandemia hacíamos espacios de conversación en Zoom para ir viendo con esta mirada de ciudadana y de servidor público y del funcionario que llevarle a la mesa de tomas de decisiones con perspectiva de género. Eh, no sabes lo valioso de ese proceso. Totalmente. Muchas, decisiones, muchas decisiones que se tomaron con esta mirada que si no hubiéramos existido en esta red no se hubieran tomado. Eh, y que después quedó. Ahora esta red se siguió juntando durante los últimos dos años y con el cada tanto volvemos a darnos en esto que vos hablabas de de la solidaridad o, o de las batallas que vamos a darnos los Es interesante porque coincido eh, con vos, Paula, que eh, en realidad las cuestiones relacionadas a, al tema género cambian en tanto y en cuanto ocupemos espacios de poder. Eh, y en este sentido, ¿crees que tu propio espacio, eh, hay las suficientes mujeres en espacios de poder y de decisión o estarían faltando? Falta todavía. Bien. Eh, vamos a decirlo, en la política, digamos, tenemos el, o, o en el Estado, está el Poder Ejecutivo, sí. el Legislativo y el Judicial. El Legislativo, gracias por la ley de paridad de género, que se impulsó mucho, trasversal a todos los colores políticos, ¿no? Porque esto es algo que también hacemos las mujeres y la red. En la agenda de género del Congreso, en parte de la ideología, no hace un año. ¿No? Eso lo dice siempre Silvia Los Penatos. Sí. Y gracias a que las mujeres se unieron, apareció finalmente la ley del cupo femenino que hace que estemos 50 y 50 en las legislaturas. Pero en la ejecución y en el judicial estamos muy atrás. Muy. Diría que en ese sentido, nuestro espacio en el gobierno de la ciudad, de la mano de Horacio que tomó esta agenda, debe estar, no conozco todo, pero seguro entre los mejores lugares, con mucha conciencia, ganando espacio y aún así falta. Pero para uh -huh. dar eh, cuando Horacio toma el primer gobierno suyo ¿no? hace ocho años atrás eh, a hoy él fue incorporando más mujeres al gabinete y creció 15 puntos actual, ¿no? uh -huh. en esta idea de darle más voz a las mujeres y, y, y eso digamos que es un, un compromiso y lo fue haciendo cumplir y lo mismo con esta iniciativa eh, de mujeres líderes de todos los mandos medios donde buscamos llevar a la equidad en el en los rangos más altos de la organización, que también, digamos, punta a punta, se creció, eh, se mejoró la pirámide, eh, digamos, desde, desde el día que ahora se agarró el gobierno hasta hoy. Eh, eh, eh, doy fe de que trabajan de una manera particularmente, ellos eh, que trabajamos bastante acá el tema de género, eh, hay una, una mujer eh, que tracciona mucho todo lo que tiene que ver con el gran compromiso con el género también, que es Carolina Barone que es la directora de género eh, de gobierno de, de la ciudad de Buenos Aires eh, y que también y hacen, un, ¿eh? un trabajo, hacen ahí un trabajo bueno, hoy tenemos un centro de la mujer de atención Exacto. al público una, todo el trabajo eh, eh, de acompañamiento con las situaciones de violencia de género espectacular. Super, Espectacular, el, doy fe eh, que es así eh, eh, Paula y hay una sí. perdón, la, también que me gustaría destacar en la entrevista para que se conozca A partir de la red de mujeres secretarias y subsecretarias y ministras Surgió esta necesidad de darle más relevancia al tema Y surge la Secretaría de Género, de vuelta, con un compromiso de jefe de gobierno De que esta agenda tuviera una voz en el gabinete y eh, políticas transversales a todos los ministerios hoy está en ese lugar Carmen Poyedo que es quien eh, organizó el evento de lideran y que tuvo la genialidad ¿no? la ciudad de Buenos Aires como que la ciudad de todos argentinos de hacer un recorrido porque bueno, lo que viste fue la conclusión de un recorrido federal Ajá. ella hizo un cambio federal de la ciudad de Buenos Aires con cada una de las regiones del país en donde fue identificando a todas esas mujeres valiosas eh, que ya están liderando cada una en uh -huh. su sector y bueno y terminó en este congreso que pidió mucha más visibilidad eh, en, una, en una causa que es de, de toda la Argentina ¿no? o sea que entonces tendremos un candidato eh, a presidente como es la reta con una vice mujer? Ay, eso no lo sabemos <risa> <risa> me encantaría a mí me encantaría eh, Paula Gualde, muchísimas gracias eh, por estar aquí en tercer tiempo bueno, Sara, muchísimas gracias y, bueno, que tengas buena semana. Gracias, igual. Bueno, en esta red ¿eh? de mujeres que viene trabajando hace mucho tiempo, este programa sumamente interesante.